Mi nombre es Camila Malagón, estudiante de Ingeniería Industrial de la UDE. Durante el periodo 2019 a 2020 realicé movilidad académica internacional a Alemania, por medio de la beca COSPIE financiada por el DAAD, el Servicio de Intercambio Alemán, el ICETEX y la UDE, la cual brindaba un año de sostenimiento todo pago en Alemania, durante el cual debíamos realizar un curso intensivo de idiomas, un semestre académico y una práctica empresarial la experiencia de la movilidad académica fue muy enriquecedora para mí conocí nuevos amigos, nuevos lugares, comí, probé comida diferente, visité ciudades que ni siquiera sabía que existían pude reforzar los conocimientos de alemán que aprendí en la UD y en general pude crecer como persona y como profesional inicialmente llegué a la ciudad de Colonia la cual tiene una catedral famosa por albergar en su interior los restos de los reyes magos Luego mi semestre académico lo realicé en la, unidad, en la Universidad Osfalia Hochschule für Angeboten Wissenschaften en Wolfsburg, una ciudad conocida por ser la ubicación de la casa matriz de Volkswagen. Allí pude aprender nuevos conocimientos en materias que aún no existen en la UD, vivir más de cerca la cultura alemana y aún más el sistema educativo alemán. Posteriormente, fui afortunada al ser seleccionada para realizar una práctica en el grupo empresarial Daimler, más específicamente en Mercedes-Benz, en el área de postventa. Allí pude trabajar con un equipo internacional que me hicieron sentir su calidez y profesionalismo desde el primer momento. Hoy invito a todos los estudiantes de la UDE a que participen en las convocatorias de movilidad académica ofertadas por el SERI. Créanme, no se arrepentirán de vivir la experiencia de ser mejores personal, académica y profesionalmente. Finalmente, recuerden, el cielo es el límite. Serie: pensamiento global con acción local.